Un trabajo importante con nuestros alcaldes provinciales. Hemos liderado tres temas fundamentales para que el presidente tome nota y la próxima semana hagamos una reunión en la ciudad de Lima con el ministro de Economía, el ministro de Transportes y Comunicaciones, la ministra de Saneamiento, Vivienda y Construcción. Son temas álgidos vinculados al mantenimiento de carreteras en los programas Arranca Perú, en los programas de mantenimiento y de pro-vías regional, de pro-región. Es decir, el año pasado se han iniciado muchas obras y obviamente en el transcurrir del tiempo muchas de estas obras se han comprometido, contratos con empresas quienes están dando mano de obra, trabajo acá en la región pero al final de año se ha revertido esos recursos y el MED no quiere devolverlos. Entonces, un reclamo justo de todos los alcaldes en común. Luego, el problema del saneamiento básico, agua, desagüe, en distintas uh, zonas de nuestras provincias en la región, que tenemos que trabajar con la ministra. El tema del turismo es una agenda importante, que es el cuarto punto de la agenda que le hemos planteado al presidente, eh, el día viernes tenemos una reunión del Consejo Regional de Turismo, he convocado a la ministra de Comercio Exterior y Turismo para que participe en esta reunión. Ahora nuestros alcaldes se han podido hacer escuchar, traer la voz de su pueblo, obviamente poco tiempo que se nos ha asignado, pero que suficiente para que podamos marcar tres o cuatro puntos importantes, saneamiento básico, Carreteras, reactivación económica del turismo y obviamente el tema sanitario con las vacunas, que ya hay un liderazgo a nivel regional que tenemos que seguir consolidando.